Es que miren, yo, eso se llama trabajar un aterrizaje, yo lo traigo, lo, lo vengo volando a la mínima velocidad, a la velocidad desde cuando ya se puede sostener, o sea, te suelta, entonces, lo jalo y no sube, lo pico y no baja, entiendes, pero lo traigo, nosotros mucho chocolateando, entonces eso es un aterrizaje sentido, ¿Me entiendes, el sentido, si lo jalo no sube y lo vengo sin intento lo vengo y luego el viento me lo agarra, me lo, me lo jala el chupón, es una velocidad mínima de plomo, ¿me entiendes? Allí es donde ya aterrizo. Si ustedes pueden observar, ahí estamos. Saludos.